Bueno, bien, a ver, eh, nos vamos a ir a la comunicación telefónica. ¿Hasta ahora, ¿A dónde me llevas, querido? Nos vamos a ir con Dayana que ya está con nosotros. Bien. Eh, sí, dale, ahí, ahí vamos, ¿eh? Diana, que nos acompaña también. Provincia de Chaco, si no me equivoco, Diana, ¿no? Oguiler. Exacto, Claro, provincia de Chaco. Claro, provincia que de Chaco Diana, querida del alma, por favor, nos vamos a... Entonces, hacemos Tucumán, vuelo directo hacia el Chaco. Ahí estamos. Pero qué Bienvenida. lindo, qué lindo un vuelo. Qué lindo un vuelo directo a, a Charco, ¿no? Y estaría ¿no? bueno. Estaría, estaría muy bueno. Buenísimo, ¿eh? sí, sí, estaría sí. buenísimo. Bueno, nosotros acá queremos que ustedes nos traigan algo de lluvia, porque y, uf, estamos en, está en está estos lluvia. momentos con una sensación térmica de 32 grados. Se está lloviendo Mirazo. todo a catadizo, ¿eh? Pero qué lindo. Ojalá y la lluvia pueda llegar también acá, porque le mm. hace mucha falta al campo, al agro. Eh, ya hablamos nosotros acerca de los problemas de sequía que tiene la provincia toda esta región, fundamentalmente, y lamentablemente también la provincia de Corrientes, provincia vecina de Chaco, que está atravesando por incendios forestales que también están preocupando y mucho. En Corrientes ya se lanzó incluso una aplicación digital en las, en las últimas horas para poder alertar sobre incendios forestales, así que la lluvia la verdad que por estos lados nos vendría muy pero muy bien. Pero en resistencia les digo, tenemos sol a pleno, mucho calor, Humedad del 58%, sensación térmica de 32 grados en estos momentos. En un día que para la ciudad de Resistencia, puntualmente, es un día festivo. Claro. Porque Resistencia, hoy, 2 de febrero, está celebrando 145 años de historia. Bravo. Celebrando la, su aniversario, la llegada de los inmigrantes a lo que fueron las tierras que después se convirtieron en lo que es hoy la ciudad capital de la provincia del Chaco. ...así que este asunto administrativo para los trabajadores del municipio eh, y del departamento San Fernando... ...así que también para los trabajadores de la administración pública provincial... Eh, ...se están llevando adelante desde muy temprano una serie de eventos importantes... ...que tienen que ver con actos eh, formales que está desarrollando el municipio... ...junto con autoridades provinciales también... Eh, para celebrar justamente eh, los 145 años de historia de la provincia de la ciudad de Resistencia, perdón. Pero en un ratito les voy a contar más acerca de la agenda que se tiene preparada para los festejos del aniversario de la ciudad. Antes, si me dejás, quiero sí, contarles acerca de la de la visita que tuvimos ayer en la provincia del Chaco, eh, sobre eh, la visita del presidente de la nación argentina, es la séptima oportunidad en la que el presidente Alberto Fernández llega a la provincia del Chaco desde que asumió en el gobierno. En esta oportunidad estuvo recorriendo junto al gobernador del Chaco la localidad de Fuerte Esperanza y también la zona de El Impenetrable. Estuvieron allí en el norte de la provincia, habilitaron un nuevo centro de desarrollo infantil, entregaron también junto al gobernador viviendas anunciaron la construcción de una red de fibra óptica en la zona y también se recorrió algunas obras importantes que está desarrollando el gobierno de la provincia con financiamientos del Banco Interamericano eh, que tiene que ver con obras del acueducto del impenetrable para llevar agua potable justamente a las viviendas y a la, y a la región, a la zona del impenetrable. Y en ese marco también, el presidente aprovechó para hacer el anuncio del programa federal sanitario Mi Baño, eh, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y por otra parte se lanzó otro programa que lo va a dirigir el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene que ver con eh, la eh, una una lista más que complementa a la ley de los mil días de prevención integral de la de la salud infantil, ¿No? El cuidado de los de los mil días de los de los niños uh -huh. y niñas. Así que en el marco de esa visita, eh, la verdad que mm, el presidente, bueno, estuvo recorriendo, estuvo acompañ eh, recorriendo las localidades de Fuerte Esperanza y el Impenetrable, estuvo acompañado por autoridades de su gabinete también, del Ministerio de, de Desarrollo Social, eh, quienes eh, lo hicieron, lo, lo acompañaron en esta recorrida. Séptima visita, reiteramos, del presidente entonces a la provincia del Chaco. Mira, vos, bueno, nosotros lo esperábamos hoy aquí en la provincia de Tucumán porque venía también a hablar de, de una inversión que tiene que ver con una generadora eléctrica pero bueno, el tiempo no dejó que llegue, ¿sí estuvo por allá? Sí estuvo sí. por acá, por acá sufrió mucho el calor del norte, claro, <risa> claro. ayer en Fuerte Esperanza eh, pero sí también había um, eh, eh, amenazas de tormentas en, uh -huh. la, en la provincia así que también estaba en duda si podía llegar o no pero eh, no pasó nada con la lluvia, así que el presidente estuvo por aquí. Bien. Y quien también estuvo de viaje, pero por Brasil, fue el gobernador de Chaco, hace algunos días atrás, a principios de la semana más precisamente, porque estuvo visitando las instalaciones comerciales del grupo Nogari, eh, Nogaroli, perdón. Sí. Allí se reunió con el propietario, el titular de la firma, eh, Jefferson Nogaroli, el empresario eh, que es eh, propietario de la compañía sudamericana de distribución en supermercados en Brasil eh, que tienen 67 y siete supermercados en, en, distribuidos en todo Brasil y el objetivo de su visita o de la visita del gobernador a este empresario y a esta firma es que esta firma pueda trabajar con la provincia del Chaco en la inversión de la producción avícola uh -huh. el objetivo es que ...en Brasil se puedan comercializar las producciones avícolas que realizan en la provincia del Chaco. Mira. La provincia del Chaco cuenta con el complejo eh, de la granja Tres Arroyos... ...que es un complejo que está instalado desde hace eh, varios años aquí en la provincia... ...que tiene dos granjas de recría de, de producción avícola, también granjas de producción, tiene una planta incubadora... Eh, produce alrededor de mil huevos fértiles por día eh, Así que es una producción interesante Incluso tienen eh, también el frigorífico uh -huh. eh, Toda la cadena productiva se realiza aquí de la producción avícola Y el objetivo ahora es poder comercializar esa producción en Brasil será una inversión importante de llegar a darse justamente eh, una apuesta más a las inversiones de, de, de vender el producto chaqueño los productos chaqueños al exterior se prevé que para el mes de marzo el presidente de esta empresa, el grupo Novaroli, pueda visitar la provincia para conocer la planta de producción avícola que tenemos en Chaco y de allí eh, avanzar si, se, si es si es posible, en estas inversiones. Así que también es una muy buena noticia, pero reiteramos, en principio comenzaron las negociaciones para que Brasil pueda eh, vender o comercializar productos avícolas en, en su territorio. Claro, pues necesitan una serie de autorizaciones, ¿no? Ahí, digo, para poder avanzar con eso. Exactamente, uh -huh. exactamente. Hay todo un trabajo comercial, eh, por supuesto ahí. Eh, cuestiones sanitarias que hay que cumplir sí. eh, hay un trabajo muy fuerte que se está realizando desde el consulado eh, y desde la embajada de, de Argentina en Brasil que están acompañando y mucho a los diferentes eh, productores eh, pymes que tienen ganas y que y, y que pueden realizar eh, exportaciones saben sí. ustedes? Que incluso como región Norte Grande, las provincias que integran la región Norte Grande, también están trabajando en conjunto para poder comercializar sus productos o sus producciones en los países limítrofes. Eh, así que también hay un trabajo bastante aceitado, si se quiere, eh, pero que sí necesitan de ciertas habilitaciones, de ciertas inversiones, para poder garantizar que el producto que se se, se produzca, se fabrique en las provincias argentinas, pueda ser exportado a, a países vecinos. Bueno, esto también habla de, de este cambio económico que tiene la Argentina, que algunos lo estamos padeciendo, pero en otros sectores eh, también es un beneficioso por este tema este tema de inversiones, ¿no? Porque a Brasil la inversión aquí en la Argentina le va a ser mucho más útil, ¿eh? El tema de, para nosotros el cambio a ellos le hicieron mucho más, así que bueno, bienvenido sea Ojalá que solo sea el principio de otras inversiones que hagan acá Ojalá uh -huh. que sí, porque eh, también las inversiones necesitamos divisas extranjeras sí, ¿no? Sí, sí. Y lo cierto es que ahora se está fortaleciendo mucho el trabajo que puedan llegar a hacerse Con países como Brasil, eh, que son eh, de, demandantes también de las producciones y, y sabemos que el norte grande fundamentalmente tiene mucho para ofrecer en cuanto a producción sobre todo a producción, eh, como lo hablamos siempre, agrícola, ganadera, eh, agrícola en este caso, eh, y también artesanales. Así que bueno, eh, es una es un avance importante, así que veremos cómo resulta esto. En marzo seguramente habrá más novedades cuando el propietario de la firma brasilera visite la provincia del Chaco y haga los anuncios correspondientes que tienen que ver con si podrá invertir o no. Bien, y además, bueno, aprovechando toda esta inversión que es para futuro, hay que celebrarlo porque Resistencia como marcado hoy temprano celebra sus 145 años y lo va a hacer a lo grande Sí, lo van a hacer a lo grande Resistencia está de festejo 145 años de historia eh, hoy, eh, muy temprano comenzaron con los actos protocolares, como les decía a lo largo de todo el día habrá festejos eh, y diversas actividades, una de ellas tiene que ver con eh, la representación teatral alusiva al desembarco de los primeros inmigrantes eh, y el cierre con un espectáculo en vivo en el Parque 2 de Febrero que es un espacio amplio, eh, con entrada por supuesto libre y gratuita un espacio abierto para toda la familia a las 22 horas está prevista la actuación de Los Palmeras para el cierre de los festejos de estos 145 años de resistencia pero la agenda no termina ahí ¿Qué pasó? Porque nos encanta festejar <risa> Así que eh, durante todo el fin de semana habrá actividades eh, también para para toda la familia El viernes hay una propuesta musical con música en vivo de artistas emergentes del trap Mira. También el sábado la propuesta musical es eh, folclórica y, y con música litoraleña para toda la familia y con artistas que vienen de Corrientes y otros que son de la provincia del Saco, que van a estar haciendo sus actuaciones, y el domingo finalmente también con la actuación de grupos locales y el gran cierre en el escenario de Soledad Pastoruti, que se estará presentando también aquí en Resistencia, por supuesta actividad Libre y gratuita para toda la familia, así que ustedes también están invitados a acercarse por aquí el fin de semana que vamos a tener una agenda de eventos importantes en la ciudad de Resistencia. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué temperatura, Diana, vamos a tener para el fin de semana en la pregunta? Así ya vamos aprovechando. Ah, es bueno. <risa> vamos <a ver>. ¿Qué <risa> llevo el protector solar? Porque pica el sol en Chaco. Uf, muchísimo. Mucho protector solar, gorrita, a hidratarse. El sábado vamos a tener 37 de máxima y el Bien. domingo 40 de máxima. Ay, ay, ay. Y la mínima está ahí nomás, 30 grados. Así ¡Uf! Que, no. ¡Qué noche, qué noche, qué noche! Eh. Calor, calor, calor. Para madre tomar madre. algo fresco. Y bueno, ahí nos vas a invitar vos seguramente a algo de esos, de esos, eh, esa agua saborizada que tomás, que nos contaste que es muy rica. Es agua saborizada Sí, por supuesto, con mucho hielo Yo llevo limón, llevo limón ¡Ah, me encanta, bueno, me encanta! Llegamos al limón nosotros aquí de Tucumán para poder disfrutar. Bueno, la verdad que muy feliz de todo lo que, que nos contás, por, más que nada por la celebración, por la inversión también, que es muy importante para la provincia, la generación de puestos de trabajo siempre es importante, y sobre todo porque estuviste con nosotros este este tiempo, este, este mes, contándonos todos los detalles que va pasando en el Chaco, porque nosotros nos despedimos de esta franja horaria. Y, y nos despedimos seguramente de, de lo que de, de esta información, que siempre... por igual te vamos a molestar, vamos a estar de 6 a 9, por ahí vamos a coordinar por ahí en otro horario para que nos vayas contando y actualizando información directamente del Chaco, que la verdad, Diana, nos viene muy bien siempre saber cómo estamos en todas las provincias y el Chaco, que es tan importante también. Ningún problema, chicos. Ha sido un placer compartir este verano con ustedes. La verdad que me contagiaron las ganas de ir a Tucumán de nuevo. Así que seguramente los voy a estar visitando por allí, espero que ustedes también nos puedan visitar por saco. Un abrazo gigante a todo el equipo, muchísimas gracias por esta convocatoria, ha sido un placer y seguramente nos vamos a seguir escuchando. Gracias, Diana, te mandamos un gran cariño, gracias por el trabajo y a vos y a toda la gente que te acompaña siempre. Gracias, gracias. un abrazo.